mejor forma de aplicar tu base es con una brocha de estas planitas llamadas kabuki o una esponjita bien sea húmeda si quieres que quede bastante natural o mojada si quieres que te dé un acabado perfectamente completo así que voy a comenzar yo sinceramente utilizo las dos porque me encanta. Que me distribuye bastante bien la brocha y como estoy haciendo esto a toquecitos, pues sella bastante bien mis poros. Entonces me ayuda a que mi base quede bastante, bastante impregna, impregnada en mi piel y mi piel pues quede bastante lisita. Eh, yo ya tenía mi piel preparada obviamente con mi primer, mis y crema hidratante y todo eso que ya les he explicado en otros videos. Y aquí les voy a dejar el video ese donde les expliqué extendidamente para qué funciona cada cosa. Eh, uso las dos porque como les digo, la brocha, vean, lo aplica bastante bien, sella bastante el porito abierto que yo tengo. En esta zona, vean, es donde más tengo porito abierto. Esta zona me encanta porque como no hay espinillas y volutosa ni polcancitos, pues queda bastante lisita, vean tapa bastante bien mis manchitas rojas, mis rojeces y todo eso este lado sí tengo espinillas pues más grandecitas como volcancitos y esas son las únicas que se alcanzan a notar pero vean como bastante bien imperna en el poro el poro abierto pues ya no se ve ya no se ve este, todas esas pequeñas imperfecciones en mi rostro pero como les digo, se alcanzan a notar vean, no sé si ven un poquito esos brochacitos en mi piel y eso es lo que a mí me gusta sellar con la esponja yo después de que termino de hacer eso con la brocha, lo que hago es que con la esponja simplemente la paso así por toda mi rostra por todo mi rostro igual a toquecitos de un lado hacia otro, suavemente, sin levantarla drásticamente. O sea, solo voy a toquecitos pasando de un lado hacia otro. Y no sé si logran ver cómo saca hasta un brillo la piel que con la brocha obviamente no tenía. Porque se veían esas cositas de los pelitos de la brocha en mi piel. Y vean Espero en cámara Se alcance a apreciar bastante esa, Esos detallitos que les digo Vean cómo la piel saca sea Como un pequeño glue Y no le puse absolutamente nada Mi base es totalmente De alta cobertura ah, y me encanta que le da ese esa como mmm, vida natural al rostro y pues no quede el brochazo allí pegado bueno, estas ya son mis líneas normales porque yo hago gesticulo mucho no sé si es se pero bueno, hago mucho gesto al hablar y todo y vean, yo tengo bastante marcada esta línea de aquí y es así me cuesta a veces trabajo que no se marque Ahí está. Porque yo cuando hablo, uh, hago mucho esto, el gestito de aquí. O sea, como si un, vea un poquito el ceño, un poquito la frente. Entonces, pues me marca bastante <ríe> el gestito de aquí. Pero me encanta el acabado que le da la piel. bien Y yo he probado, ustedes han visto infinidad de bases. He probado bases de Sheen, he probado bases de Maybelline, de L'Oreal, de Clinique. Uh, bueno, muchísimos tipos de base he probado aquí, de farmacia, tanto como farmacia como de um, marca, como Clinic, todo eso. Y todas las bases me quedan igual, chicas, en verdad. Todas las bases, haciendo estos pasos, me tapan igual mi rostro. Todas esas imperfeccioncitas que tengo. Una amiga me preguntaba, es que cómo haces para que tu piel se tape así bien todo. Pues esta es mi forma de aplicar la base, espero que les sirva, espero que les ayude, <ríe> porque en verdad yo he probado bases hasta de cobertura no tan alta. No es cobertura completa, es solo una foundation. Es solo mate y que tapa el poro, pero hasta ahí no es cobertura completa. Ah, esta también es de... Tampoco es cobertura completa, es cobertura media. Y ustedes pueden ver mis videos donde las he utilizado y me tapa bastante bien toda la imperfección. Esta sí es cobertura completa, pero si ustedes comparan... Pero si ustedes van y comparan los videos donde utilicé estas otras dos. Mi piel se ve bastante bien y yo creo que siempre es eso, como el modo en que aplicas y también todo el cuidado pre antes de aplicar tu base. Así que chicas, este fue mi tizito del día de hoy, espero que les haya gustado. Y si te gustó, ya sabes, no olvides por favor suscribirte aquí abajito, darle click a la campanita. que cada que yo venga con un tizito nuevo, una ideita, estamos aquí todas las comadruquis glamurosas juntas en el chismorreo. Así que, besos, bendiciones y nos vemos el próximo bebito. Bye, hasta la próxima.